Ya, estamos, parece, ¿o no? Ya, estamos. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Elena, participo en organizaciones sociales y también en el equipo de la Escuela Popular Constituyente de la Universidad de Chile. Bienvenidas, bienvenidos a todos, todas y todes al conversatorio Presos de la Revuelta, Lucha del Pueblo, Represión y Violaciones a los Derechos Humanos. Hoy estaremos con dos expositoras y dos expositores, a quienes voy a ir presentando de manera inmediata. Con don Mario Bulgueño. Mario es parte de los saberes docentes de la Universidad de Chile y actualmente coordinador de comités de base de derechos humanos Fundación Únete. De vasta trayectoria como consejero en la Comisión de Derechos Humanos cargo que ejerció un largo periodo. Buenas tardes, Mario, bienvenido a este conversatorio. Ok. Eh, Juan Carlos López, abogado e investigador en derecho penal y derechos humanos de la Universidad de Buenos Aires, UBA. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido a este conversatorio, muchas gracias por tu participación. Gracias a usted. Ok. Michelle Cordovero Lainés, psicóloga clínica, psicoanalista, periodista, Trabaja con quienes han sufrido violencia política, gestora del proyecto Palabras para la Memoria junto a Londres 38. Estudios sobre, sobre derechos humanos, nueva constitución y políticas públicas para un Estado social, democrático y de derechos. Sonó muy bonito eso, ¿no? Estamos esperando a Lili, que es una familiar de los presos políticos integrantes de OFAP, que seguramente. Se ha demorado un poquito porque son personas muy, muy ocupadas. Pero en, en, en ánimos del tiempo, que ya están allí, eh, ustedes esperando que se inicie este conversatorio, vamos a partir. Antes de iniciar el tema que nos convoca, quisiera recordar un poco, o presentar para quienes no nos conocen, que es la Escuela Popular Constituyente de la Universidad de Chile. Y aquí vamos con un poquito de la historia de esta organización. En los últimos meses del 2019, reinventando formas de resistencia, surge la Escuela Popular Constituyente de la Universidad de Chile como un actor más del movimiento social que proclama recuperación de derechos para los pueblos. Esta Escuela Popular encuentra sus fundamentos en la experiencia histórica de la FECH de principios del siglo XX, como una entidad colaboradora del proceso social junto con el movimiento. Obrero y el movimiento de profesores. Desde tiempo ya que se viene luchando, ¿no? De manera in no, intermitente. No intermitente. Somos un equipo de trabajo integrado por representantes del movimiento social y junto a estudiantes, funcionarios y académicos de, la de los tres estamentos de las facultades de ciencias sociales y de filosofía y humanidades de la Universidad de Chile. En consecuencia, con nuestros objetivos, que son democratizar el proceso constituyente, fortalecer la autonomía de las diversas organizaciones sociales y apoyar la formación de un sujeto crítico y colectivo, hemos convocado, a través de este año de existencia como Escuela Popular Constituyente, a varios conversatorios. Los tres primeros fueron presenciales y realizados en, en, en los territorios, principalmente en las comunas de Ñuñoa y Macul. Y esos tres primeros, estaban un poco más bien orientados al tema de la constitución. El primero que es una constitución y para qué sirve, ¿no? Había que partir de ahí, de esos niveles de conocimiento. De pronto, hoy día ya a, a un año de trabajo ha avanzado bastante los conceptos. Pero ahí partimos con eso. El segundo conversatorio fue una comparación de los procesos constituyentes o de armar constituciones en distintos países, principalmente en los países latinoamericanos. Y el tercer conversatorio trató sobre el buen vivir. Ya empezábamos a, a formular contenidos para esta constitución. Ya empezábamos a pensar qué vamos a poner, cuáles son los contenidos programáticos. Eh, y ahí llegó la pandemia y empezamos a hacer eh, conversatorios a través de acá, ¿no? a través de la pantalla. Ahí la temática siguió siendo más bien proyectiva. La primera fue soberanía alimentaria. La segunda tuvo que ver con pueblos originarios. Eh, la tercera tuvo que ver con el trabajo, el derecho de los trabajadores, la actual organización del trabajo y una serie de situaciones más que por las cuales atraviesa el país. Y eso han sido más o menos los conversatorios. Aquí estamos de nuevo con un tema tremendamente candente, ¿cierto? Eh, como es el tema de los presos políticos y la violencia. Ahora voy a conversar sobre este aspecto de la realidad que queremos cambiar con urgencia porque es un hecho doloroso e impune, que nos afecta a todos, pero en especial afecta a, los de, a las decenas de miles de luchadores sociales que han sufrido violencia, y a los 2.500 que han sido encarcelados entre octubre de 2019 y marzo de 2020, según cifras del Instituto del INDH. Finalmente, y antes de pasar ya a las preguntas, Decir que no es posible avanzar en un proceso que ha tenido como consigna la dignidad si no logramos revertir esta situación de violencia y, liberar de, y, y liberamos de las cárceles a quienes han ejercido el legítimo derecho a la protesta. La libertad de los presos políticos es una condición esencial para seguir avanzando en el despertar y en el desarrollo de la soberanía que nos, partici que nos permita participar en un real proceso constituyente. Eso. Iniciamos entonces la temática con ese pensamiento y les cuento que el programa de trabajo, como ya estuvimos conversando un poco con Rocío, considera dos preguntas por expositor. Cada uno de ustedes tienen diez minutos para ir contestando estas preguntas y una tercera ronda que se va a armar con las preguntas que mande, eh, que se vayan anotando en el chat del, del Facebook y que Rocío se las haga las preguntas del público. Entonces partimos con don Mario Burgueño. La primera pregunta para usted, don Mario. Ahí va. En algunas intervenciones, usted ha señalado que el Estado de Chile está inmerso en una lógica de sistemática violación a los derechos humanos, incluyendo al poder, al poder judicial en esta lógica. En este contexto, se ha encarcelado, juzgado y se condena a los luchadores de la revuelta. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las opciones para una verdadera aplicación de justicia y la libertad para los miles de luchadores agredidos, en especial a quienes hoy sufren prisión. Ahí estamos. Bueno, buenas, buenas tardes a todos los que están participando y escuchando. Muy agradecido por esta invitación, una vez más en mi casa matriz, hablando desde, eh, eh, desde mi lugar de los derechos humanos. Solo para entender desde dónde estoy hablando, porque eso es importante, desde el punto de vista filosófico, es muy importante saber desde dónde uno habla, ¿verdad? Yo hablo desde una coordinación metropolitana de defensores de derechos humanos, que tenemos comités territoriales de derechos humanos en distintas comunas y fundamentalmente barrios y poblaciones del Gran Santiago, y nuestra misión es la defensa y protección de los vecinos y vecinas cuando están siendo violadas en sus derechos. Y dentro de ese marco está la violencia policial en el marco de las movilizaciones que se generan en barrios y poblaciones y también las que ocurren en el centro de Santiago. Bueno, desde ahí, sí, no solamente algunas veces, sino que siempre que me toca intervenir, yo afirmo lo mismo, eh, en nuestro país el Estado chileno está organizado, estructurado para cometer violaciones a los derechos humanos. Esto no es un elemento azaroso, no es un elemento casual o como muchas autoridades han atrevido a decir insultando la inteligencia de nuestro pueblo, como si fueran arrebatos o circunstancias específicas que dependían del estado de ánimo de algún funcionario agente del estado que se provocara alguna acción brutal en contra de algún ciudadano. No es así. Nuestro sistema de justicia y en ese incluyo, obviamente, a las policías, el sistema de inteligencia y los tribunales, está organizado efectivamente para ignorar el rol del Estado de protección de los ciudadanos y de las personas, no todas las personas que en un país son ciudadanas, los niños, los chicos todavía no lo son. Entonces, todos ellos están siendo objetos de violaciones que están organizadas desde el Estado. Y aquí... Normalmente la voz oficial intenta confundir diciendo de que no existe un mandato o una orden o una instrucción que oriente a las acciones de la policía y los tribunales para cometer violación a los derechos humanos. Efectivamente, puede que no existan. Lo más probable es que si escarbáramos un poco encontraríamos. Lo que existe es algo peor. Es decir que las definiciones que tienen estas instituciones especialmente los cuerpos policiales y en particular Carabinero, la PDI, podemos ver algo ahí, están orientadas precisamente en sus procedimientos a utilizar recursos y medios que violan los derechos humanos. De manera, no es que necesiten una instrucción especial para hacerlo. Están definidas y diseñadas para hacerlo de acuerdo a una función que ellos desempeñan. De manera que cuando nosotros observamos la represión, no solo esta que aparece en dignidad o en lugares céntricos, sino que particularmente en las poblaciones en donde nosotros trabajamos, vemos que hay una gestión sistemática de amedrentamiento y de violación hacia vecinos y vecinas, que no solo tienen como propósito, y esto es importante saberlo, la detección o represión de personas que se están manifestando, sino que también de un amedrentamiento permanente en muchas villas y poblaciones que son agredidas sin existir ningún tipo de causa para eso. Con los sistemas de gasificación, como si se tratara de verdaderas cámaras de gases nazis, ¿verdad? nuestros barrios y poblaciones en las cuales estos vehículos se trasladan entre medio de los pasajes y gasean a la gente sin existir ninguna razón ni motivo que justifique la acción policial. De manera que el sistema define a estas instituciones para que generen comportamientos, conductas y procedimientos violatorios de los derechos humanos, los que se hacen recurrentes en el tiempo, constituyendo en consecuencia prácticas sistemáticas de violación a los derechos humanos. No es casual en consecuencia el volumen de detenidos que tenemos, como tampoco es casual... Los ya casi 500 personas que tienen eh, traumas oculares. No responde a una causa eventual accidental. Eso está planificado. Existe una definición para actuar de esa manera. De manera que la ingenuidad, como dicen algunos, dura hasta cierta hora de la mañana, no más puede. De ahí para adelante uno tiene que, en la medida de que pueda, Señalar que estamos ante una situación sistemática de violación de los derechos humanos. Y si hacemos una clonación de estos argumentos, aparte importante del sistema de justicia, veremos lo mismo. Bueno, tenemos personas que están siendo encausadas, castigadas, con pruebas que no son sólidas, que no tienen ningún fundamento. Nosotros normalmente todas las noches recogemos detenidos que se los acusa, por parte de carabineros con un argumento y luego cuando pasa fiscalía a control de detención llega otro argumento y a veces dos o tres hay una incoherencia absoluta entre el reporte inicial y el reporte de fiscalía lo que termina redundando en que el juez toma una decisión sobre la base de antecedentes no validados ni comprobados eso repercute finalmente en castigos y sanciones que son absolutamente no, no, no medibles ni sistematizables, porque en realidad no hay un procedimiento estándar que uno pueda decir, mire, aquí efectivamente se está aplicando una norma. Eh, las miles de detenciones que tenemos por el 318, por ejemplo, que es por andar eh, no respetando las normas asociadas a la pandemia, eh, serviría para cualquier cosa. pues Lo mismo por desorden, es decir, no había un juicio o no hay una razón fundamental para que esto tenga una justificación. Bueno, desde ese punto de vista nosotros creemos que nuestro sistema de justicia está eh, obsoleto desde el punto de vista de los derechos humanos. Y en consecuencia se requiere, para abordar a la segunda parte de la pregunta, que la aplicación de justicia que tenga como entre otras cosas lograr la libertad de las personas tiene que sufrir una fuerte transformación, transformación que en el marco de la discusión constitucional que nuestro país va a abordar, tiene que estar presente. Yo planteaba hace, un, hace menos de un mes en esta misma instancia, que a, a mí, yo, yo sé que no, este el mundo del, del derecho no lo comparte lo que voy a decir, pero yo lo digo igual. Yo sé que en un sistema democrático, a mí me llama la atención, que de los tres poderes, el ejecutivo y el legislativo sean los únicos que sean elegidos por el pueblo. Y yo aún no logro encontrar una razón para que el sistema judicial no tenga ese mismo procedimiento. ¿Por qué tiene que haber un trato diferenciado en el sistema judicial para la justicia? ¿Por qué los jueces de la Corte Suprema no pueden ser elegidos por voluntad popular? Porque el argumento técnico es que hay que saber de las leyes. Bueno, el presidente de la república tiene que tener conocimiento mucho más preciso y nadie le dio un cartón, ¿verdad? Y un legislador, ¿para qué vamos a decir? ¿Por qué un juez supremo, cuyo único, llamémoslo, cumplimiento de perfil es ser justo, porque ese sería el único rol de un juez, ser justo, no puede ser elegido por la voluntad popular? En consecuencia... Yo tiro esta pregunta a veces que me diaria, digamos, pero la tiro. En consecuencia, yo tengo la sensación de que el sistema de justicia es el que está complicado. No es una parte del sistema, es el conjunto del sistema de justicia. Y esto requiere un abordaje profundo y no sé si lo logremos hacer en el marco de esta reforma, pero sí debemos hacer un intento serio para lograr eh, que esto efectivamente cambie. Me queda un minuto, diez segundos en realidad. Bueno, entonces, lo importante de este escenario, desde el punto de vista de lo que nosotros vemos permanentemente, nosotros somos una organización que trabaja en las primeras doce horas que la víctima va a caer en el sistema, desde que es detenido hasta el día siguiente, y ahí se lo pasamos, bueno, abogados cuando corresponde. Hacemos la atención de emergencia, tanto judicial como de salud, y en particular la salud mental, la contención que se debe hacer al familiar y a la víctima en el caso de que la situación sea más compleja y tengamos la oportunidad. Nosotros trabajamos con los estándares de Naciones Unidas, de las resoluciones y obviamente de la OMS, Pacto de Efecto, que se utilizan eh, para entrenar a nuestros defensores. Entonces, en ese espacio reducido de acción en el que estamos nosotros, que son las 24 primeras horas, para decirlo en simple, es que nosotros hemos sido testigos de que la justicia no está procediendo no está atendiendo las situaciones que debe atender y esto requiere de un procedimiento distinto que no pasa por levantar la palabra ahora, pasa por un cambio estructural del sistema. Termino un segundo antes. Eso. Ahora correspondería... A Lili. Eh, Lili es la persona de OFAP que eh, estamos esperando que llegue. Pareciera que han tenido alguna situación complicada. Me conversan que se armó una mesa técnica. Ya, ya les voy a dar más información. Así es que vamos a seguir contigo, Juan Carlos. ¿Ya? Eh, ¿Cuál ha sido la respuesta estatal a las protestas desarrolladas en Chile desde el 18 de octubre hasta la fecha? ¿Y qué tienen en común con otros procesos constituyentes ya vividos por Chile? Que tú tienes algo de eso, ¿no? Algo de esa historia. Y también la otra pregunta que acá hay formulada. ¿Qué respuesta se podría obtener en los, procesos, en los procesamientos que hoy se llevan adelante en los tribunales chilenos? Dentro de esta respuesta, ¿no? Si tiene algo en común con la historia y qué podemos esperar de esta respuesta. Eso, Juan Carlos. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Ya son años fuera de Chile y el último proceso de movilización social que viví fue el 2006 y es realmente sí. impresionante volver a Chile. Encontrarse con este estallido. Así que yo creo que primero eh, hay que hacer una, un, un breve contexto para entender que, eh, si bien se siguen escribiendo ríos de tintas para poder entender el motivo sociopolítico de la, del estallido, de la revuelta, eh, es claro que este contexto se dio con una movilización que tenía una radicalidad expresada de dos maneras. La masividad de las marchas en eh, la organización vecinal, cabildos, asambleas, pero también en el enfrentamiento directo en espacios públicos, eh, ya sea contra, eh, contra espacios públicos o privados, lo cual hace tratar de hacer entender un poco el lenguaje de la violencia como lenguaje de la política, pero también que no, no satanizar al mismo. Eh, yo creo que este, este estallido, si bien no... no no deja de aún analizarse si es porque fue en contra del, del gran sistema de injusticias que vivíamos o meramente, como dicen algunos sectores de derecha, la mera inconformidad con una promesa no cumplida. Yo creo que eh, sigue siendo una bisagra, y esto es como pareciera un cierre, pero sigue siendo la bisagra la, o la oportunidad de, de convertirse en una ruptura democrática que, que permita sembrar los cimientos o, la, o el germen que ponga fin a a ese sistema que aún no termina de morir y a ese Chile de nuevo que no termina de nacer, citando a un conocido. Eh, en ese sentido yo creo que por eso la respuesta estatal fue tan brutal, y es aquí la, la algunas cosas o elementos comunitarios que tienen con otros procesos que vivió Chile, y dice relación precisamente con que hay un mito que se ha creado en este tiempo, es de que, el proceso constituyente se tiene que dar en un ambiente de paz o que deben hacer o dentro de un orden institucional, cuando eso realmente no hace a la verdad de todos los procesos constitucionales o de discusión constitucional que China vivió, eh, menos de tranquilidad absoluta. En ninguno participó la ciudadanía en pleno. Eso también está historiográficamente entendido así. Eh, abundan las comisiones, portales, Alessandria, Ortúzar gaña Negaña, Larraín, son los nombres que se han repetido históricamente. Siempre existió un temor a esa idea de democracia. Pasaron décadas para que la constitución chilena por primera vez lograra hablar de democracia y no solamente de poder representativo. Y siempre las constituciones se plantearon dentro de un contexto de eh, reforma de lo anterior. Ejemplos de esto tenemos montones, para no entrar en, en detalles, pero... La violencia vivía la revolución de independencia, la caída de O'Higgins, la asunción de Freire, el centralismo contra las provincias, la llegada de portales, las guerras civiles, levantamientos, y bueno, ¿para qué hablar también de la del 25 y el 80? Que vendría a ser la del 25, expresión de un apocamiento de movimientos sociales que buscaban por primera vez una, un proceso constituyente popular, y la constitución del 80, que sí marca un cambio paradigma. La Constitución del 80 se define a sí misma como, o, o más bien el golpe de Estado se define como defensor de la Constitución del 25, pero al poco tiempo termina realizando una Constitución negadora en la esencia de la del 25, imponiendo un nuevo paradigma neoliberal, autoritario, monopólico del poder económico y político, que es el que funda la República hoy en día, o sea, fue refundacional. Por eso yo creo que el, el, la puja que se da hoy en día y la respuesta estatal brutal se debe a eso, a que la oportunidad que tiene el pueblo chileno hoy en día dice relación con dar vueltas a tortilla y generar también un propio proceso refundacional, que genere un nuevo paradigma dentro de lo que es la constitución. ¿Y por qué? Porque aquí nosotros ya no estamos hablando simplemente de poder constituyente o constituido, sino que ya de un poder destituyente. Es la posibilidad de que el pueblo por primera vez no se deje absorber por el poder constituido. Entonces, en esa clave, es precisamente que genera peligro para la élite chilena el proceso y, por ende, la respuesta fue brutal. Si bien eh, no es necesario entrar en, en, en entender la violencia como expresión comunicativa, el, el, la idea de peticionar a la autoridad, y en esto comparto lo que dice el profesor Mario, eh, todo lo que ocurrió ahora excede simplemente el proceso a, el proceso de derecho a protesta o a peticionar a la autoridad. Yo creo que esto excede eso, por eso que no se nos escapa de las manos a veces. Y la respuesta estatal fue la, primero la constitución la, la, la generación de un estado de situación de emergencia o de excepción constitucional. Eh, acá se deja a un lado eh, para la defensa del orden todo tipo de legislación eh, para poder violentarse y asimismo protegerse. O sea, en ese sentido se construye en una otra edad, un enemigo. Un chivo expiatorio. Los chicos y chicas que aquí fueron detenidas, procesadas, pero también aquellas que, y aquellos que son violentados en su derecho humano, perdieron la vida o recibieron grave, graves lesiones, eh, resu resultan ser ese, ese chivo expiatorio. Por la, la, la intención del Estado en ese afán de protegerse, de poder sacrificar a alguien para poder evitar y poder so hacer que esta, so esta sociedad o este orden institucional conocido eh, sobreviva frente a esa idea, eh, o a ese otro mito, de que si no seas así, reina el salvajismo, como lo dice Vargas Llosa hoy en día. Es, es, ese es el motivo por el cual el, el Estado se transforma directamente en un Estado eh, terrorista. Ahora, ¿cómo se ejerce esto? Y yo creo que acá hay que ser un poco fino, eh, y como decía el profe Mario, el, es el, son las agencias del poder punitivo las que ejecutan esto. Eh, las agencias de poder punitivo están formadas tanto por policías, pero también por el poder judicial, eso es cierto. Y si bien el poder judicial debería contener ese, esa capacidad de castigo eh, o de coerción estatal que no busca nada de reparar ni nada, se suma a este afán punitivo eh, ejerciendo y ejecutando pena. Lo que yo creo y lo que yo presento acá es de que lo que hace e iguala a luchadores sociales que están siendo procesados hoy en día y a aquellos que murieron o fueron violentados en sus derechos en las jornadas de protesta, es que ambos reciben pena estatal. Una pena entendida como la aplicación de un dolor o de un sufrimiento al otro. En ese sentido están en la igualdad de condiciones. Y en eso es verdad que tanto el Poder Judicial como el... el las agencias ejecutivas, como la policía y las fuerzas armadas sumadas en este estado de excepción, ejecutan. Eso es, es directamente eh, grave eh, y, y es uno de los elementos más graves que podemos considerar, porque sí es verdad que es sistemático. No sistemático entendido como quizás fue el terror de estado en los años 70 y 80, pero sí sistemático por el tema de que toda la organización estatal y todos sus elementos de este sistema se brindan y se ponen al servicio de este discurso para ejecutar ese rol punitivo de castigo y de sacrificio. Eh, la frase de Piñera, eh, del presidente de Su Excelencia, diciendo no estamos en guerra, o perdón, al revés, estamos en esta situación de guerra, es precisamente, como decía el profe Mario, lo sigo citando, sin necesidad de un dictamen o de una ley, la generación de una, una situación de deliberalidad, en donde permite que las agencias ejecutivas castiguen sin ningún tipo de control. ¿Por qué? Porque la guerra es precisamente la excepción al derecho. Y el derecho penal, como decía un profesor tobias Barreto, un brasilero, es la continuidad de la guerra por otros medios. Entonces, se generan esos dos elementos que se nutren justamente en este, en este proceso. Ahora bien, eh, como decían ustedes, la necesidad de entender qué hacer. Yo creo que para la segunda parte podemos discutir la parte de lo constitucional, pero a corto plazo, eh, yo quiero mencionar y rescatar acá unas discusiones y conversaciones que he tenido con la abogada Manuela Arroyo, que es conocida, eh, defensora de comunidades indígenas en el sur y también de varios eh, loncos procesados en leyes de terrorismo, en base a cuáles son la, la, las posibilidades que podemos tener ante esta escalada de, de castigo. Eh, nosotros vemos un, un sinnúmero de posibilidades, una reforma procesal, que por ejemplo implique eh, modificar la aplicación de la prisión preventiva para un sinnúmero de delitos que por su nivel de lesividad o de gravedad no ameritan eh, la prisión preventiva. También eh, la presentación de la inconstitucionalidad de la ley de control de armas, entre otras, eh, eh, y también insistir en eh, que una actitud política rescatable sería eh, que el gobierno retirara las querellas, por ejemplo. Algo que se discute mucho y que el Poder Judicial lo conoce, los fiscales lo conocen, es que cuando eh, los fiscales eh, retiran por el poder que les faculta la ley de insistir en la persecución penal, las querellas del gobierno las siguen insistiendo, las siguen impulsando. Eso sería una medida tremendamente sencilla que el gobierno podría tomar y que no le tardaría más que una orden al, al, al Ministerio de Interior. Otro eh, tema, y que yo creo que es el más eh, delicado, es, es el planteamiento de leyes de amnistía. Eh, yo creo que hay un par de proyectos, leí el presentado por los diputados, los senadores, perdón, del Partido Comunista, como también del senador Navarro, eh, sobre la amnistía. Este es interesante, eh, es interesante porque implica una idea de pena, de perdón, olvido. Es complejo, es interesante porque implica a, a atravesar el derecho con la discusión de la política, es decir, el lenguaje del derecho se queda corto y la política es la respuesta. Pero también sí es complejo porque sabemos que Chile no tiene una tradición eh, de reconocer que lo ocurrió en los años 80 implicó un genocidio, un plan sistemático, un terrorismo de Estado y frente a la impunidad que nos, en, que nos eh, acompaña hasta el día de hoy de la transición, es muy peligroso y muy delicado que en estas discusiones de amnistía se terminen sumando violadores de derechos humanos, tanto de los años 80 como de los que hoy en día están siendo procesados por la revuelta. Una especie de empate, como decimos en Argentina, de, del discurso del enemigo y de la guerra, y de una especie de guerra entre todos. Eh, estos delitos principalmente están abarcados en ley antibarricada, ley de control de armas, atentados contra monumentos nacionales, una cantidad y sin número de delitos que, que son superables. Yo creo que eso sería para lo que es eh, a mediano, a corto plazo, como, como respuesta estatal. Sería interesante después pues, discutir entre todos lo que sería la reforma constitucional. Gracias. Elena, no te estamos escuchando. Estás como la senadora de la República. Que olvidas oh, de prender los micrófonos. Por favor, no, ya lo aprendí. Hola Lili, ¿qué tal? Ya, ahora también. Ahí estamos. Bueno, ella es Lili. Voy a presentarte de nuevo, de nuevo, Lili, que estaba un poquito demorada. Parece que le salió alguna tarea por allí. Sí. Lili, integrante de la Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos. Madre de un joven estudiante en esta condición, Lili, al igual que muchos otros, es una luchadora cotidiana e incansable por la libertad de los presos y presas políticas. Su hijo está con cautelar a propósito. Disculpen. Ahí está. Había mucho ruido. Yo pensé que te habían llegado a molestar justo ahora, habría sido muy fuerte y muy, muy, muy didáctico al mismo tiempo. Lili, un placer, un millón de gracias, tremendo cariño de tenerte aquí con nosotros. Eh, sí, Elena, bueno, gracias a ustedes también por darnos este espacio eh, a los familiares, porque son los espacios que se necesitan eh, para poder... Eh, difundir y, y convocarles también a las distintas individualidades o colectivos y organizaciones que se sumen a esta a esta lucha que se involucren eh, porque la verdad es que la verdad es que nosotras hemos golpeado muchas puertas hemos por así sí, dejado los pies en la calle y vamos a seguir haciéndolo porque eh, no basta sentimos que que cada día crece más la necesidad, cada día aumenta la prisión política. Eh, tenemos a los prisioneros políticos de la Olvida, que cayeron hace, hace un par de meses, y hay menores de edad también que cayeron en, esa, en, en, esa, en ese allanamiento que se hizo, eh, que fue algo, algo muy, muy brutal. Y, y la verdad es que puedo decir que a un año de, de, del estallido social y que llevamos trabajando aquí en esto, eh, aún, no, aún no podemos asimilar tantas cosas que han ido ocurriendo, pero sí sentimos que, a, eh, a diferencia de lo que ocurrió en época de dictadura, eh, en un corto tiempo eh, fue algo muy intenso, muy intenso muchas pérdidas humanas, eh, la prisión política, eh, la represión eh, fue un todo y la verdad es que cuando nosotros las familias estamos eh, afuera con nuestros cabros y nuestras cabras también solidarizamos con las con las familias que son víctimas digamos de de esta represión, de esta pérdida eh, tenemos a, la, a, a los familiares de, la, no sé, pues de los chicos, las víctimas de trauma ocular, eh, con quienes la verdad compartimos muchas actividades. Y la verdad es que esto es una lucha colectiva, una lucha por, por, por la justicia, por la libertad. No es solamente la prisión política. Eh, Nosotras llevamos eh, un año en esta tarea. Eh, la mayoría somos madres, pero también tenemos padres de familia que están eh, trabajando en esta organización. Y eh, vamos también mano a mano con la coordinadora 18 de octubre. Entonces, eh, ha sido un trabajo... Cuidado, Loki. Disculpen. Se tomó la trabajo... palabra. <risa> ha sido un trabajo eh, arduo, un trabajo eh, recíproco. En que muchas veces la coordinadora ha convocado eh, mitines, eh, marchas y, la, y es por nuestros presos, por nuestras presas. Y lo ha hecho desde el día uno, no después de la prueba. Entonces, por supuesto que nosotros valoramos esa entrega y cuando nosotros convocamos tenemos también el apoyo. Entonces aquí no es solamente eh, la OFAP, la OFAP en sí tiene un trabajo, eh, una forma de iniciativa también, por supuesto, tiene cierta autonomía, pero um, la verdad es que cuando, cuando nos juntamos y hablamos. Eh... Ay, se mutió. Se mutió. Espérate, se, tu micrófono. Esta tarea. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que la prisión política no solamente existe acá en Santiago. Por lo tanto, en la FAP trabajamos con, eh, con un catastro, con un mini catastro, eh, para entender también y adentrarnos en, en la necesidad de que existen en otras regiones. Y ahora estamos organizados a nivel nacional. O sea, cuando nosotras tenemos reuniones, tenemos reuniones con otras agrupaciones otras coordinadoras de, de apoyo a los precios, las presas políticas de la revuelta. Y es un trabajo que, que yo siento que ha sido efectivo, porque si hablamos eh, cuántas familias tenían el miedo, el temor, de, de difundir sus casos o de decir yo también quiero pertenecer a esta organización o a esta agrupación, eh, que es absolutamente política, yo hablo de OFAP, y, y cuando nos encontramos con otras agrupaciones en otras regiones o coordinadoras, y vamos sintiendo que es, es, tenemos el mismo, el mismo enfoque, los mismos lineamientos, eh, no trabajamos con partidos políticos, y es lo que ocurre en la coordinadora 18 de octubre. Entonces, ahí sentimos que, que, que el, foco, el foco es la libertad de nuestros presos, y nuestras presas. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Eh, ahora, yo estaba poniendo la atención, no, no sé, eh, no estoy con lentes, no veo bien el nombre de la persona que habló anterior a mí, eh, cuando hablaba de, de, de los derechos humanos y de, la, y de lo que es la amnistía, del borrador que se redactó, ¿verdad? Antes que se enfermara Navarro, el senador Navarro. Y yo digo. La amnistía, el, el borrador que, que se redactó, eh, cumple con las reivindicaciones, la, las necesidades eh, de que pueda ser efectiva la libertad de nuestros presos y nuestras presas y que se perdone tanto la pena como el delito y que sean incluidos todos y todas, no solamente un grupo, porque como esta fue una lucha colectiva, como tal debe ser defendida. Y, y en eso estamos. Consideramos que si, si existe un borrador de amnistía, se podría trabajar de alguna forma la derogación de, de esa ley de amnistía que existió en otros años. Sentimos que cuando hay voluntades, cuando existen la, las ganas de trabajar, en verdad se puede. Y, y la verdad es que la familia en estos momentos, al menos yo hablo con la familia de OFAP, eh, la mayoría, la mayoría estamos organizadas y estamos escuchando la voz de nuestros presos. Y si nuestros presos dicen que ellos quieren una amnistía o que en el proyecto de indulto se incluyan todos los delitos, significa que están incluidos todos los cabros y las cabras. Por lo tanto, ese es, es, el, eso es, lo, es nuestro rol, eh, es estar afuera y, y ir de la mano con nuestros cabros. Ahora, eh, nosotros estamos en un ayuno que fue una convocatoria de todas las agrupaciones de familiares, y es a nivel nacional. Hay en Punta Arena, en huelga de hambre, y la verdad sentimos que... O sea, suena tan eh, extraño cuando uno está sentado acá hablando de esto, porque hace un año eh, mi vida no era esta. Y cuando digo esto, esto todo esto fue un, un golpe muy brusco, muy abrupto para toda la familia. Uh -huh. Yo digo, yo estoy, yo me siento de alguna forma, eh, me siento, no sé, no puedo decir en la gloria, pero me siento en ventaja frente a mis compañeras, mis compañeros que tienen a su hijo aún preso. O sea, mi hijo no está preso en, en la cárcel, pero sí en casa. Entonces... Yo siento que acá, acá tenemos mucho que hacer y, y es por eso que en un momento nos hemos sentado con un grupo de senadores intentando lograr esta libertad, ¿ya? esta libertad que finalmente decimos nosotros no estamos pidiendo un favor, esto no es un favor, nosotros estamos exigiendo que ciertos grupos políticos se hagan cargo cierto, de se hagan cargo de, de esto porque no es posible que nuestros hijos estén pagando el, el costo, digamos, más alto y el sí. ensañamiento de las condenas. Eh, Lili, eh, si bien es cierto, tú dices que tu hijo está en casa, pero él tiene una condena que tú me has contado que es como de ocho años, ¿no? Sí, sí. Eh, la verdad es que él, como muchos chicos y chicas, están siendo procesados por la ley de control de armas, por eh, Molotov. Uh -huh. y, y ahí vemos una cosa clara, o sea, cuando hablamos de la ley de control de armas, que no tiene penas sustitutivas, nos encontramos, tal como lo que decía antes la persona que habló Juan, no Juan Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos, uh -huh. eh, por ejemplo, cuando hablamos de de que nosotros hemos solicitado tanto en este indulto, en la amnistía, la derogación de la ley de control de armas, la modificación. Eh, nosotros sabemos que es, esa esa ley no tiene eh, estas penas sustitutivas, por lo tanto la prisión tiene que ser efectiva. Y cuando hablamos que existe un TC, cuando hablamos de que existe un Tribunal Constitucional que niega que niega las solicitudes para poder eh, entrar al segundo proceso de, de, de escribir la hay que me olvidé de la parte técnica pero justamente voy a lo que decía Juan Carlos o sea, en estos momentos los jueces, y los fiscales están en su mayoría eh, funcionando de acuerdo a la presión hecha por el Estado por el gobierno y, y ahí nos devolvemos hacia atrás cuando eh, hay un ministro que dice aquí no existen los presos políticos, aquí hay personas procesadas por la ley y, y es ahí donde nos encontramos con, con, esta, con esta parte de que llega a ser eh, una burla porque si es así, nosotros exigimos como familiares entonces que el gobierno se haga cargo y retire las querellas contra nuestros hijos, nuestras hijas. Eh, uh -huh porque sentimos que están ejerciendo una presión inmensa en los fiscales. Tenemos el caso de Alejandro Carvajal, ¿cierto? que estaba siendo acusado de un incendio, de un incendio en la Universidad Pedro de Valdivia, un chico de 19 años, estudiante de enseñanza media, un año preso, sale libertad vigilada, y ahora eh, se está solicitando la anulación, del juicio. Es decir, empezar de cero nuevamente, porque aquí quieren que los cabros hagan pena efectiva o tenerlos encerrados en sus casas. No podemos soportar estas aberraciones y esto se tiene que difundir. Así es. Lili, vamos a seguir con, preguntándole a Michelle cómo avanzamos y después en la segunda ronda de preguntas completamos, porque tu historia es tremendamente importante, pero para seguir avanzando con el conversatorio. Sí. Un millón de gracias. En realidad viene a ratificar esta ausencia de justicia que ya nos habían conversado los dos abogados. Ok, vamos entonces. Sí, sí, se silenció. Ah. Elena, no te escuchamos nuevamente. <risa> Ahí voy. Elena. Ahí, sí. ahí voy, ahí voy, que trato de no interferir mucho Yo ya. Michelle, eh, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales consecuencias, las huellas que el sistemático atropello a la, de la, las consecuencias, las huellas que el sistemático atropello a la vida, a los derechos humanos ha dejado en la población, en especial en quienes están sufriendo de manera directa, cárcel, abusos, mutilaciones, entre otras formas de agresión ejercida por la necropolítica de este gobierno? Mucha de gracias. Muchas okay. gracias Elena yeah. Yeah. por la invitación, gracias. y sobre todo agradezco escuchar a, anteriormente a Mario, a Juan Carlos y a la señora Lili, y rescato una frase que dice ella, mi vida no era esta. Es tan cierto eso que, que hay un corte importante entre la vida que teníamos antes y la vida que tenemos ahora, sobre todo a las personas que han sufrido estos dejámenes, y sin duda habla de lo que, desde mi experiencia clínica y también de los estudios sobre la, las consecuencias de la violencia política, que es la fractura del lazo social con las instituciones del Estado. Es decir, de alguna manera se provoca una sensación, como Mario también lo comentaba en las poblaciones, esto de objetivar al sujeto, de hacerle un objeto y eh, eh, hacer, eh, de alguna forma actuar sobre él de una manera violenta quitándole incluso la condición humana, ¿ya? y como bien decía Mario, eh, es como un, un, un espacio de gas lleno donde eh, ahí se está tratando a qué personas, no hay personas, ahí hay, hay objetos que se están torturando, que se están eh, eh, dañando, ¿ya? Este, este lazo social, en el fondo, esta fractura del lazo social, genera eh, una sensación de estar absolutamente desprotegido por las instituciones que nos tienen que proteger y se produce una sensación, y más que una sensación, una real eh, evidencia eh, de la traición que hacen las instituciones que debían proteger eh, y al mismo tiempo vulneran. Entonces, de alguna manera, esta sensación de ser desprotegido por aquellos que nos tienen que proteger, provocan esta sensación de traición. ¿ya? También se provoca un fenómeno muy particular, que, que también escucho de la señora Lili, de un tercero que escucha este testimonio, la prensa, el, el discurso del gobierno, incluso personas que, que, que opinan sobre lo que pasa, que desestiman este relato. Es decir, preguntan, por ejemplo, ¿qué hacía ese niño en, en el puente Pionono? Eh, ¿Por qué no estaba la madre cuidándolo? Eh, ¿Por algo le pasó lo que le pasó? Esa desestimación también retraumatiza, ¿no es cierto?, el relato y las circunstancias de violencia que viven estas personas. ¿ya? Ahora, se ocurre un fenómeno particular, y voy a hablar desde la clínica, que cuando las personas asumen un espacio terapéutico, ocurre una situación muy ambivalente. Por una parte, ellos quieren olvidar lo que pasó sin duda, pero al mismo tiempo quieren relatarlo. Hay una ambivalencia que se produce, hay una necesidad de decir, pero al mismo tiempo de querer olvidar. ¿ya? Y quería eh, contarles un, una... Una frase muy importante que, que saqué de, una, de un libro que relata Primo Levi, de un sueño que él tuvo cuando estaba en el campo de concentración, que dice que él soñó que salía del campo de concentración y la familia le daba la espalda. estas personas en el fondo, que le dan la espalda es como la incapacidad de sostener el horror, de escuchar el horror de dar vuelta a la hoja, de no hacerse cargo de lo, de lo que ocurre verdaderamente después de una violencia política como esta. Como dice la señora Lili, hay un antes y un después, y cambia la vida completamente. Entonces, es muy importante darle el espacio al relato de las personas que sufrieron esta violencia sin mitigar, ¿no es cierto?, Ni la angustia y acoger eh, la respuesta subjetiva que ellos puedan dar frente a esta violencia. ¿Ya? Es muy importante esa escucha, esa escucha es total. El lugar de la persona que atiende, en este caso el psicólogo, el analista, es de testigo de lo que ocurrió y teniendo la capacidad de sostener lo que el otro quiera decir. Aunque sea una y mil veces, repetir una y mil veces la historia ayuda a elaborar el trauma. Negarlo, como lo hace el gobierno cuando dice aquí no se vulneran los derechos humanos, negar con la prensa lo que ocurre, es una forma de retraumatización frente a la violencia política que ejercen los agentes del Estado. Eso quería comentarles. Elena. Mario, muy bien, muchas gracias. Ahora, Juan, sí se escucha, ¿no? Ahora, Juan Carlos, vamos a partir por ti la segunda ronda de preguntas, ¿ya? Y la pregunta para ti es la siguiente, ¿cierto? ¿Cuál es el orden institucional que la nueva constitución debe tener en materia de seguridad y orden de carabinero, y en materia de derechos humanos y organización de la injusticia? Soñemos un poco, ¿cuál sería ese orden, Juan Carlos? Cuéntanos. Hola, Según de nuevo. Eh, mira, eh, realmente yo creo que acá hay un, una serie de elementos que, que, que salen de la misma charla, que resultan interesantes. Es decir, eh, yo creo que, hay que estamos realizando un, un proceso casi de lo que llamamos técnicamente un proceso de, de criminología cautelar. Todo lo que ustedes eh, muy bien comentan implica el análisis de un discurso que predomina eh, y que influencia política pública. Poli presos políticos Siempre eh, es complejo para los gobiernos definir porque ellos simplemente apelan a la legalidad del proceso para definir si un preso es político o no es político. Para el gobierno, eh, hacer pasar por la telaraña del derecho penal y por un proceso, entre comillas, constitucional, elimina la característica de preso político. Al pronunciarse un juez que castiga, se, supuestamente se elimina ese carácter de preso político de la persona, cuando realmente todo preso es político al considerar que las políticas criminales las políticas públicas, qué es delito, cómo se castigan los mismos, cuáles son las conductas a perseguir, son decisión política. El impulso de la acción penal implica simplemente la representación de un tercero, pero ejerciendo el poder de un soberano que castigue, tiene el dominio y el poder de hacerlo. Todo preso político, y en este caso, ni por muy proceso le hagan, sigue siendo un preso político. Ahora, ¿cómo responder a esto dentro de lo que es la nueva Constitución? Eh, yo creo que es la oportunidad de generarse esa disputa de nuevo paradigma. Eh, yo creo que en este sentido respondo eh, no como un abogado tradicional, como decía el profesor Mario en un, en un comienzo. Yo sí estoy completamente convencido de la necesidad de que la ciudadanía participe del poder judicial. El poder judicial es un poder más dentro de lo que es el gobierno de la polis. Por ende, gobierna, ejerce gobierno. Y en este proceso que estamos discutiendo hoy en día, la participación de la ciudadanía es vital. Y yo creo que en dos aspectos. En uno general... En la elección de jueces, estoy completamente de acuerdo en eso. Creo que no existe un, un, una justificación técnica para evitarlo. Eh, y el otro aspecto necesario es la participación de los ciudadanos en los procesos procesales penales. Creo que es sumamente necesario y es posible y plausible la generación en la nueva constitución de un juicio por jurado. ¿Por qué? Porque en ese caso son los mismos ciudadanos los que juzgan a los propios. Se abre el paradigma y la falsedad de que el lenguaje del derecho es apropiado por un sector que lo conoce técnicamente y es el único capaz de comprenderlo. Cuando realmente, cuando uno ve un nivel de injusticia tal como el que vemos, no hace falta estar cinco años ni en la UBA ni en la Chile para entender de que existe una injusticia. Entonces yo creo que ese sería uno, un elemento interesante para poder eh, incluir en una futura constitución. Yo creo que el segundo elemento importante es el de la refundación de las fuerzas de seguridad. En este sentido, la idea de reforma eh, no cabe. Eh, la idea y el nacimiento de carabineros de Chile es la de la defensa o la persecución del enemigo interno. Sigue siendo una institución militarizada, pero su esencia es la de perseguir un enemigo interno. Eh, yo creo que hay que hacerla y es necesaria porque no solamente responde a la necesidad de proteger el, el espacio de control público o el derecho a protesta, sino que son vitales en el ejercicio del, de la represión y control del delito común, de la investigación, etcétera. Son, son vitales. Eh, otra idea que hay que eliminar y que la Constitución debe fundar es de que no puede existir esa idea de que no existe seguridad por fuera del Estado o que si Carabineros no puede hacer todo, no existe seguridad. Eso es un mito también que debe desaparecer. Eh, entender y que la constitución permita la reforma de la ley orgánica de carabineros. En esa ley orgánica se establece y se perpetúa el carácter militarista de la misma. Y su autonomía, que es lo peor. Eh, hay que ejercer poder civil absoluto sobre la formación, la educación y la instrucción. Como también la relación entre subalternos y, y superiores. Yo creo que también se debe evaluar el accionar de carabinero eh, a partir de eh, su accionar como una política pública más. Es decir, de eficiencia y eficacia. Los recursos que reciben las policías son estratosféricamente enormes y no hay año en que la gente de la política no salga reclamando de que seguimos viviendo en una situación de inseguridad. Eh, tenemos que establecer de que se genere un manejo de dotación y planes de acción y servicios en manos del poder civil que esa política de control o de represión del delito esté en manos de civiles, no de carabineros. También la idea de un defensor del pueblo dentro de las fuerzas de orden y seguridad. ¿A qué voy con esto? Esto no, no, no implica hacer un, un cariñito ni eso, pero es, es, también es verdad que existe un nivel de violaciones de derechos humanos dentro de las fuerzas muy enorme, que queda impune y que viene precisamente de los superiores de las fuerzas o del mismo Estado o de la institución. Eh, separar absolutamente en la constitución los roles de defensa y de seguridad, eh, algo muy y lo, no puede haber peligro más grande que el permitir que en esa idea de guerra o de lucha, que es lenguaje bélico contra el delincuente, contra el que protesta o como ustedes lo quieran ver, hasta contra el narcotráfico o lo que sea, se hace necesaria la participación de organismos de defensa exterior de la Fuerza Armada, eso no se puede permitir ni en formación, ni en asistencia, ni en recursos. Absolutamente no. Y construir la idea de un sistema de justicia y de, democ y de, just y de seguridad democrática. Eh, eso implica eliminar absolutamente a las policías de la facultad de resolver los problemas de la política. Lo que hizo Carabineros y la policía en estos meses es resolver los problemas que la política no pudo resolver. Fue trasladar el conflicto social de la esfera de lo público y lo social a la esfera de lo punitivo y de la represión y del derecho penal. Lo cual, eso eh, se puede establecer en las constituciones, ¿eh? estableciendo precisamente un, un marcaje de cancha eh, a la luz de los derechos humanos. Eh, hoy en día, el, la nueva constitución no se escribe en blanco, a pesar de que se va a escribir en blanco a partir de la idea de que necesitamos una refundación, pero existen convenios y tratados por derechos humanos que el Estado chileno no puede desconocer. Por ende, esos son los tratados de derechos humanos que deben inspirar eh, la nueva Constitución. Y con esto quiero no solamente decirlo, ahora pensando que lo tocan desde el área también de la afectación de la salud mental, etc. Es muy amplio el paradigma y el nivel de, de, de violación de derechos humanos que se han generado hoy en día. No solamente en lo físico, como decían ustedes, los ejemplos de las consecuencias psicológicas son, son, son brutales. Eh, yo creo que esos son como eh, elementos, como podríamos llamar, como a considerar. No es lo importante es entender de que este este análisis existe, existe hace mucho tiempo. Hay instituciones eh, académicas tienen este análisis de la situación de la policía y de la necesidad de su cambio y su refundación hace mucho tiempo. Por ende hay que entender de que esto tiene que ver con la voluntad política, pero también con la idea de seguir manteniendo en el Estado esa herramienta útil para el gobierno de turno. Eh, yo creo que otros elementos que pueden introducirse en la Constitución, que tienen más que ver también con la democracia y con la conducción de los conflictos, implica con generar un constitucionalismo más dialógico, democracia más deliberativa, eh, como por tocar otros puntos. Pero yo creo que eso podría eh, comentar así de manera simple, estimados. Ok, muchísimas, muchísimas gracias Juan Carlos. Realmente hartos puntos para empezar a estudiar y también a mí me parece para ir generando mayores contenidos en las grandes discusiones, o las discusiones que se hacen en los territorios, en los cabildos. La justicia es algo tan silencioso, ¿no? El otro día Mario también decía, no puede ser ciega, bueno, si es ciega, ¿cómo? Parece que es ciega y silenciosa porque como que si te das cuenta... El, el gobierno tiene mal puntaje, el parlamento tiene mal, mal puntaje cuando se hacen encuestas y la justicia pasa a piola. ¿Te fijas? Entonces, como que no es algo que esté muy presente en la vida y en los cambios que queremos hacer. Así que muy interesante para, la, para los territorios también llevar este pensamiento, ¿no? El tremendo cambio que hay que hacer. Para no seguirnos solo quejando, sino que por dónde le entramos. Eso. Muchas gracias, Mario. Bueno, Michelle, de nuevo, una pregunta para ti. Cómo se puede, ¿tamos? Sí, te escucho. Okay. Cómo se puede avanzar para satisfacer la necesidad de reparación, voy a usar esa palabra que es la que muchos han usado en Chile, aunque ya me has enseñado que quizás no es la más correcta, de reparación, de restitución del vínculo social afectivo en los directamente afectados y en el conjunto de la sociedad. ¿Qué uh -huh. oportunidades y desafíos en esta línea de restitución del vínculo presenta el proceso constituyente? Uh -huh. Esa es la pregunta, querida. Sí, sí. Voy a tomar lo que dice Elena y hacer una distinción entre la palabra reparación y restitución. Eh, reparación viene justamente del ámbito jurídico, que eh, de alguna manera esa instancia dice volver a las, a las cosas a su estado anterior. Entonces restitución en el área clínica, en el área eh, de apoyo psicológico, hablamos de restitución en el sentido que no se puede volver las cosas a su estado anterior. Eh, hay un antes y un después después de esta vivencia, y eso no podemos eh, negarlo, es muy importante asumirlo. Entonces como no se puede reparar, sí se puede restituir el vínculo de una manera muy, de, en, varias, en varias aristas. La primera es en la historia personal personal, del sujeto que vivió este trauma, de poder recuperar su, su, su, su lugar de sujeto y salir del, de estar como objeto, como fue tratado por las instituciones con la violencia. O sea, recuperar su estado de sujeto, ligándose nuevamente a su historia personal, ya ligando este evento a su historia personal. Y no dejarlo como encapsulado, como un territorio inexplorado, donde cada vez que se acerca tiembla o se angustia. Sino que de verdad abrir esa puerta y poder ligarlo a su propia historia personal. Por otra parte, en, en el área social, es importante que en, en el espacio colectivo exista un, un, nuevamente situarse en lo social, tener un lugar de pertenencia, tener que permita nuevamente arraigarse a la vida. Yo creo que esto que menciona la señora Lili de las agrupaciones que han surgido desde lo social son muy importantes porque hablan de la particularidad del daño pueden compartir lo que les pasó a cada uno, y eso da mucha fuerza para poder seguir participando en lo social y luchando por sus propios derechos. Y no aislarse como le pasó a mucha gente eh, que vivió violencia política en la dictadura, que se aislaron y perdieron contacto con su, su propio grupo o empezaron a vivir una depresión tan fuerte que se desligaron totalmente de la participación. ¿Ya? Yo pienso que eso hoy día es muy relevante, que haya instancias de agrupaciones donde hablen de la particularidad de lo que les pasó a cada uno. Por otra parte, eh, creo que es muy importante la labor de, de los profesionales de la salud mental que tengan claro que frente a, a ellos está una persona que está tratando de tramitar un trauma complejo, delicado, y de pronto ciertos colegas eh, tienden a, en un en una afán de, de proporcionar apoyo, pero de pronto puede ser eh, muy complejo psicopatologizar los síntomas que presenta una persona que vive violencia política. Eso no hace más que categorizarlo y nuevamente comprimirlo en esta idea de objeto, y no deja surgir el, objeto, el sujeto en sí mismo. También existe esta, esta, esta clínica de un poco hacer el bien, que dice mejor olvídese, ya pasó mucho tiempo, mejor piensa en otra cosa, y eso también relativiza las acciones del terror que ha provocado el Estado y la violencia que ha provocado el Estado. En el fondo, el trabajo terapéutico ahí es dar un lugar donde se establece un marco de respeto y apoyo, donde la persona puede restituirse como sujeto, poder hablar de lo que pasó y darle al relato el peso real de lo que significa el daño que causó los agentes del Estado y la desprotección en la que los deja. Eso es muy importante. Eh, por otra parte, también la labor de lo colectivo, no abandonar a las personas que vivieron violencia. El colectivo es muy relevante, el lugar de pertenencia, el poder compartir nuevos deseos. Y también la familia, entender que las personas que vivieron esta situación, de pronto, eh, como bien decía Lili, cambia la vida. Y de pronto se toman decisiones que son radicalmente distintas a lo que venía pasando antes. Acoger eso también, acoger el sufrimiento, el dolor, la capacidad de cambio de, de metas en la vida, es muy importante darle ese espacio. De pronto las, los familiares dicen, de, desconozco a esta persona, pero es por el cambio significativo de la impresión de la violencia. Es muy importante darle acogida a esos cambios. Y por otra parte, el rol del Estado, creo que las políticas que debe eh, eh, promover son justamente que tengan en base la restitución de este lazo social, o sea, la confianza en las instituciones eh, que de, son estatales y que van a, dar, y van a velar por el bien común y el cumplimiento de los derechos humanos. Especialmente políticas que tengan cuidado en no ser ni burocráticas, ni generalizadas, ni paliativas, ¿sí? sino que sean de alguna manera eh, integrativas, íntegras de acompañamiento a las personas que vivieron esta violencia. Pero para que eso ocurra, el Estado tiene que reconocer que hubo vulneración de derechos, que se transgredieron los derechos humanos. Y ese reconocimiento provoca algo muy particular, que tiene que ver con la escucha del Estado. Ese reconocimiento provoca en las víctimas haber sido escuchado por aquel que lo agredió. Y eso genera un enunciado que es muy importante que en este país se ha transgredido, que es el nunca más. Creo que ese es el dolor más grande de las personas que yo he atendido con violencia política, en la agresión del nunca más, que volviera a suceder lo mismo que nos había sucedido antes. Ese es un dolor que nos cruza como país. Eso. Muchas gracias, Lili. Tremendamente impactante escucharte porque todos hemos sido parte también un poco de ese tema nunca más sobre todo las generaciones un poco más antiguas como la que a mí me toca vivir no es eh, fuerte fuerte porque no se esperaba que esto volviera a ser a veces la gente dice es peor que la dictadura es igual que la dictadura es menor o sea, hay una hay una referencia no Inclusive en marchas a veces lo conversamos eh, fuerte ok Mario yo no dije que fuera consejero, sino que tenía una vasta, y quiero reiterar, que Mario tiene una vasta trayectoria de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos. ¿Está bien así, Mario? ¿Sí? Desmutece ahora porque le voy a hacer una pregunta. Ah. Tiene una vasta experiencia, como ahí lo conocimos también. Vamos. Eh, la Organización de Derechos Humanos, eh, como Comisión, la Comisión de derechos humanos el INDH, la Defensoría de la Niñez, disponen de gran cantidad de antecedentes y registro de estas violaciones que acá se han estado conversando, y también de quienes las han perpetrado. ¿Por qué estos antecedentes no constituyen pruebas suficientes para el desarrollo de los juicios y para liberar a los presos? Ahí está la pregunta, Marco. Bueno, lo primero que hay que decir es que aquí hay dos tipos de dos grandes familias de organismos de derechos humanos. La primera son los organismos eh, de la sociedad civil que se organizan desde, el, desde la nomenclatura de, de Naciones Unidas como ONGs. La ONG significa Organización No Gubernamental y esto es aprobado o apoyado por Naciones Unidas cuando en un Estado existen ciertas tareas que, siendo obligación del Estado, este ha renunciado a hacerlas no las cumple o pues simplemente no tiene la capacidad para garantizarlas. Cuando eso ocurre, Naciones Unidas promueve el desarrollo de organismos no gubernamentales cuya razón principal es hacer aquellas acciones que el Estado debiera hacer y que no las ejecuta. Esa es una ONG, por definición. Entonces podemos tener ONGs vinculadas al tema de la alimentación, al tema de la niñez, a cualquier derecho que no está siendo respetado o garantizado desde el Estado, debiendo ser esa su tarea. Entonces, en el mundo de la ONG existen distintos tipos de organismos de derecho humanos Algunos son de perfil estrictamente jurídico, otros están vinculados al ámbito de la educación, otros de la protección, en fin, innumerables. Y existen otros que se preocupan de la defensa y protección de los derechos humanos y que dependen del Estado como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo del Estado, que fue largamente querido por las organizaciones de derechos humanos y cuya labor es precisamente desde la autonomía, aunque es un organismo del Estado, velar por el respeto y vigencia de los derechos humanos en nuestro país. La figura más óptima para esto la mencionó Juan Carlos cuando expuso, tiene que ver con el Ombudsman, pero bueno, aquí estamos hablando de este instituto que hace esta red. Y también hay un tercer tipo de organismo que se vincula con las temáticas de derechos humanos, pero que no son propiamente un organismo dedicado a la defensa y promoción sino que está más bien vinculado a representar a víctimas, como la, como, como la Lili, ¿verdad? O otros que son de memoria, que tienen un perfil distinto, aunque también están dentro de la gran familia de los derechos humanos. Bueno, todo, la, los dos primeros organismos tienen efectivamente registros de violaciones a los derechos humanos, pero no hay un estándar. Aquí cada organización está teniendo sus propios registros. De manera que existe aquí una desalentadora realidad, en el sentido de que por un lado el NDH tiene registros, eh, en consecuencia toma las causas y les da una cierta sistematización. Otro organismo como nosotros, como la Fundación UNED, tiene otra manera de registrar las violaciones a los derechos humanos, hay otro organismo como la Asociación de Abogados de Derechos Humanos que también tiene una manera de hacer eso. Está el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial que también tiene una... En fin, no se ha logrado un consenso. En este año de trabajo, eh, desde el estallido social, a pesar de que muchos veníamos de antes, no hemos logrado estandarizar un formato de registro de violación a los derechos humanos. Y fundamentalmente cuando los hay tienen que ver en los términos que señalaba Juan Carlos recién a una lógica más bien penal. Es decir, se estructura una, eh, una recogida de antecedentes que dependiendo desde dónde lo estamos abordando, es el dato que importa. En el marco de lo que es una violación flagrante de derechos humanos, o sea, que está ocurriendo, para nosotros el dato más relevante es el relato. Puesto que en el relato uno identifica los elementos que intervinieron en la violación y caracteriza una acción como violatoria a los derechos humanos y actúa en consecuencia con los recursos que puede dispone del sistema. De manera que en ese sentido, la información que hay tiene dos propósitos. Esta, esta información un poco de, de, desordenada que hay, ¿verdad? La primera, atender a la víctima concreta, de ahí ponerse de acuerdo es un, es un tema muchos de las personas que están detenidas ahora fueron eh, defendidos por o tienen patrocinio de la defensoría pública y ellos no tienen necesariamente un estándar de derechos humanos para estos temas y como ellos tienen el patrocinio luego entra un abogado con experiencia en derechos humanos no se logran poner de acuerdo entonces ahí hay un desorden complejo y a esto hay que sumar que muchas víctimas no quisieron reconocer al inicio su condición de preso político porque tenían miedo a ese estigma, porque eso le podía causar eventualmente más problemas. Bueno, entonces, desde el punto de vista de los recursos legales o de la información, y yo diría que en este momento, cuando uno junta causas que son similares, puede hacer algo, pero en general no estamos con un estándar. Lili recién mencionaba a los 10 detenidos de Peñanolena y de la población aquelar, frente a la 43ª comisaría, a propósito de eso, Diez muchachos, muchos de los cuales ya venían con detenciones previas, y nosotros habíamos detectado a este carabinero infiltrado a las organizaciones sociales, el famoso Charlie, para denunciar precisamente cómo estaba actuando la policía al respecto. Bueno, incluso en esos, en esos diez casos existían defensorías distintas al principio, por lo menos no sé si ahora terminaron poniéndose de acuerdo, pero no hay una sola voz o representación respecto a este tema. Una segunda eh, función que se tiene que hacer es la denuncia internacional, es decir, cómo uno presenta sus antecedentes ante organismos internacionales de derechos humanos de manera que se pueda fiscalizar la labor del Estado y de los tribunales en particular respecto de eso. De manera que en ese sentido también, cuando vienen estas agencias, algunas dependientes de Naciones Unidas y otras que son más bien ONGs internacionales, como Amnistía Internacional, por ejemplo y que tienen cierta influencia en los foros internacionales, uno presenta estos antecedentes y les expresa el conjunto de causas y ellos re reciben, anotan, registran y a partir de eso emiten un juicio contra el Estado, de recomendaciones al Estado o lo que corresponda. Entonces sí, existen un conjunto de organizaciones dedicadas al registro pero no hay acuerdo, no, no, no, no nos hemos puesto de acuerdo. El INDH es el que tiene más eh, información, pero no tiene el 100% de la información. Yo diría que en este momento el INDH no debe tener más del 65, con suerte, 70% de los registros de violación de los derechos humanos. El resto está disperso en distintos organismos. Eh, de hecho, desde que comenzó la pandemia, en marzo a la fecha, la mayoría de los organismos que han tomado registros son los que han estado en terreno, como nosotros. Y en esos terrenos hemos visto pocas otras organizaciones, al INDH cuando lo llamamos llega, eso es cierto, pero muchos antecedentes los tenemos nosotros y no, no tenemos la posibilidad de compartirlos con ellos, porque no hay instancias. Se están armando ahora para llegar a un registro único, pero no existe. De manera que en eso los organismos que coayudan a la lucha por los derechos humanos se tienen que organizar, vinculándose obviamente a las agrupaciones de familiares. A los mismos familiares que no estén agrupados eh, para poder lograr estandarizar esto de manera a hacer una defensa, yo diría, corporativa, que puede ser eventualmente eficiente y en el marco de las propuestas que hacía Juan Carlos en el ámbito de la amnistía pueden ser relevantes. Dos comentarios finales. El primero, respecto de lo comentado por Michelle en materia de la salud mental, ahí estamos en un tema importante. Miren, yo soy de los viejos tercios, digamos, en este tema y en ese marco. Ahí me alegra mucho que hoy eh, escuchar la, la posición de la psicología como disciplina en el tema de Derecho Humano. En mis tiempos, en los 80 eso no importaba. Había que poner el pecho a las balas nomás y si te pasó, hasta la aguantáis, Y digamos, era como la manera, ¿verdad? Y ahí un conjunto de traumas que venían con posterioridad. Hoy esto está más internalizado por los mismos organismos de Derecho Humano, incluso nosotros que somos más bien de calle, de acción, tenemos formatos que hacen que trabajemos con la víctima y además con nosotros en el autocuidado. Y saludar lo que dice Juan Carlos en materia de su posición, porque bueno, ya no estoy solo en esto, ya somos dos, podemos juntar más gente, en materia de, de efectivamente transformar esto en la justicia. Miren, yo creo que la, una de las principales reivindicaciones, lo que motiva a los muchachos con las cuales está mucha gente presa es el tema de la justicia. Y ojo que no estoy hablando necesariamente de la acción del PACO, Estoy hablando de la acción cotidiana que vive la gente en la población. La, el, el desequilibrio, la injusticia social, si eso también es justicia, por Dios. Ese elemento, el de la justicia cotidiana, en donde yo no tengo la posibilidad de satisfacer mis necesidades básicas porque hay una injusticia estructural, es un tema fundamental. Y eso tiene, se, luego se extiende a situaciones como la policía y otras, ¿verdad? Y la económica, pero aquí la persona que es pobre o vulnerable no tiene acceso a la justicia, digámoslo como corresponde. Por eso tenemos que inventar, construir una nueva forma de administrar justicia, en la cual obviamente el pueblo debe tener un rol protagónico, debe tener un rol fundamental, porque esos son los elementos de injusticia que son los que terminan por precipitar esta, esta cuestión. El tema de la FP, el tema del acceso a la educación, eso es un tema de justicia en primer lugar. Y ese es un tema sí. que, bueno, para qué vamos a decir, el mundo político simplemente no sí. lo toma. Nosotros somos un organismo autónomo de los mundos políticos, no porque lo, lo, lo despreciemos, no. Yo reivindico la política porque además es la solución para estos temas que estamos hablando. Ojo. No podemos reducir el de, los derechos humanos a un tema de jurídico, ni podemos reducirlo a un tema de Estado. Es un tema político. Y por lo mismo tenemos que entregarle a nuestro pueblo las herramientas para que puedan discernir con seriedad respecto a este tema y no solo desde la reivindicación porque eso sí que es propaganda nosotros tenemos que lograr que muchas de las lilies que tenemos acá que aún están en su casa no tengan que pasar por una experiencia traumática para tomar conciencia del rol que hay que tener esa es una responsabilidad nuestra de los que tenemos un nivel de conciencia superior y más de los que venimos de la otra época no, no hicimos la pega, si digámoslo como es. Esto está pasando porque no tuvimos la capacidad para transformar efectivamente nuestra sociedad en una sociedad basada en la cultura de los derechos humanos. Hoy, hoy, hoy. Ya, ¿estamos? Gracias, muchas gracias, Mario. Ahora vamos a terminar el conversatorio con las palabras de Lili. Eh, Lili, aquí tenemos te íbamos a preguntar respecto ¿me escuchas? ya, te íbamos a preguntar que, respecto a los proyectos de ley tú ya nos estuviste hablando algo sobre el tema de amnistía eh, y bueno, y que veas cómo después de todo esto mismo que se ha conversado acá cómo ves tú las proyecciones de estos procesos ¿no? los, en términos de proyecto de ley qué requerimientos se plantean ¿Qué requerimientos tienes para lograr que esta lucha llegue al fin que ustedes buscan? ¿Cuáles son los requerimientos que a ti te parecen más importantes? Eh, todos son importantes. Todos. Porque okay. todos los chicos son importantes. Y si están en, en la cárcel o están en casa, eh, todas las acusaciones, las imputaciones, digamos, eh, son importantes, por lo tanto la ley de control de armas, eh, la ley anti-barricada, anti-capucha, eh, el homicidio frustrado, es decir, eh, es un todo, es un todo. Entonces para nosotros, para, para la familia, eh, cumplir con, ese, con, ese, con esa solicitud, eh, digamos, estaría cumpliendo con, con lo que nosotros decimos lograr que sean absueltos los cabros y las cabras y, y en definitiva eh, que no sean tampoco eh, apuntados con el dedo ni perseguidos. Y la verdad es que, como les digo, o sea, es súper fácil sentarse como a leer un poco el, el borrador del indulto y el borrador de la amnistía y comparar. Y, y por eso nosotros decimos, bueno, eh, entendemos si la los argumentos que las agrupaciones de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos puedan eh, entregar. Nosotros respetamos absolutamente y, y, y por supuesto que empatizamos con el dolor. ¿Cierto? Tenemos eh, más de 30 años, familias que aún no, no, no tienen respuesta. Y, y también nos encontramos con una noticia hoy día, por ejemplo, de 60 culpables de crímenes de lesa humanidad y que quedaron en, en libertad sin un proyecto de amnistía. Entonces, por supuesto que las familias empezamos a cuestionarnos muchas, muchas cosas de las que están ocurriendo. Y a la vez también sentimos que tampoco nuestros presos van a ser una moneda de canje, ¿verdad? en que vamos a pensar de que eh, porque estamos acogiendo una, una ley de amnistía eh, o de indultos, eh, van a salir beneficiados, se va a dar lugar al beneficio de culpables de crímenes de la humanidad. Pero en definitiva, eh, discúlpenme que me salga un poquito de la pregunta directa, eh, quiero ir un poco a lo que decía la eh, psicóloga y a lo que decía también eh, eh, la persona que estaba hablando recién de la Comisión de Derechos Humanos, si no me equivoco, eh, cuando hablamos de los años 80, en que se le ponía el pecho a las balas, sí, es cierto, pero por lo mismo que también se. desde ahí partió eh, la creación del PIDE y de muchos otros organismos de, que se puede entender que. Aparte de todo, venía, venía una vicaría de la solidaridad que estaba eh, muy bien organizada y, y de una Cruz Roja Internacional que también daba un apoyo muy grande. Entonces, eh, cuando hablamos en estos momentos, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben qué tipo de apoyo psicológico, de contención emocional han tenido las familias o los presos como para entender que ahora estamos en ventaja? porque en definitiva no es una competencia, no es una comparación, pero en definitiva es decir, eh, eh, ¿cómo es posible? Uno, uno piensa, ¿cómo es posible que ya hemos pensado que nunca más en Chile que después de, de, de, de 30 años o más, que en que se vivió una dictadura por muchos años, a partir del 73, en donde habían detenidos desaparecido en donde la DIN y la CNI, digamos, eh, eran eh, los ejecutores de, de, de las aberraciones más grandes, y pensamos, ¿cómo es posible que en una democracia que nuestros hijos, nuestras hijas, pensaban que había, hayan habido detenciones de parte de civiles, y que no se identificaban? Y que los, a mi hijo lo, lo, lo detuvieron en la calle, Civiles en una camioneta que no tenía patente. Si hablamos de. El padre de mis hijos fue detenido. Y, ¿verdad? Estuvo muchos eh, días en el cuartel Borgoña. Y para mí se volvió a repetir una historia. Y mi hijo la había escuchado. Entonces, quizás yo estaba mejor preparada, por más, por bien en cómo enfrentar una situación, pero nadie está preparado para el dolor, nadie. Y siento que, ¿quiénes se van a hacer cargo de lo que decía la psicóloga, o sea, de la reparación de la justicia? Y porque hablamos de que nuestros cabros han estado abandonados en las cárceles, la, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico se hizo presente, la visitó. Y, y por aquí y por allá venía una lucha de, de largo tiempo solicitando a las familias que los visitaran. Ustedes se pueden imaginar, se pueden imaginar estos cabros y cabras en las condiciones que se puedan encontrar de precariedad en todo sentido, desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Empezamos diciembre sin que hayan visto a sus familias por el problema de la pandemia. Nos encontramos con los comercios abiertos y sin embargo no se ha sabido ni la Comisión de Derechos Humanos, ni nadie se ha hecho cargo de decir, ni la INDH de decir, tenemos que hacer algo. Estos cabros no pueden pasar, esto es una tortura y también para las familias. Esto es horroroso. Si ustedes, si yo, para poder salir en, en, en el momento de, de, de cuando más eh, cruda, cuando más eh, aumento tuvo la, el contagio del, del COVID-19 y teníamos que pedir tres horas de permiso para salir a los trámites, ¿podrán entender que los cabros adentro no pueden tener esa posibilidad? ¿Y cómo nos sentimos todos que decimos la salud mental, ¿Cómo nos afectó a las familias sin poder meses ver a otras? Pero por lo menos podíamos podríamos salir afuera a comprar, podíamos de alguna forma movernos. Y esas frustraciones que tienen los cabros va a ser un, un daño que va a tardar. O sea, lo que yo decía es otra generación dañada, dañada cruelmente por el Estado. Y nosotros... Claro, nosotras pensamos, sí, nuestros hijos, nuestros familiares, tal como los familiares, ¿verdad? De víctimas de la represión, o los familiares directos, o los presos políticos, hasta el día de hoy jamás, jamás van a ser los mismos. Nunca, porque quedaron afectados para toda la vida, o la cárcel, o la tortura, etc. Y es lo que pasa con nuestros hijos, nuestras hijas. Y es más aún. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran existido las redes sociales? Porque ahí es donde se difunden, porque las cámaras apuntan, ¿verdad? Entonces, en verdad, eh, uno dice, de esto hay que hacerse cargo, hay que ser un mea culpa. Y cuando nosotros estamos hablando con, con los políticos, con los senadores, y diciendo aquí se necesita una salida política, se necesita algo para poder lograr la libertad de nuestros hijos, Podrán entender que en épocas de los 80 los presos políticos contaban con un apoyo de sus partidos y estos jóvenes no creen en los, en los partidos políticos, salieron solos a la calle. No fueron visitados por los partidos políticos. Ahora está la intención de visitarlos, ahora existen los presos políticos. ¿Por qué hace un año no existían? ¿Por qué estos meses nunca existieron? Por eso que nosotros decimos hay que hacerse cargo. Alguien se tiene que hacer cargo de esto. Y lo que queremos nosotros no es un juicio justo, queremos que sean absuertos. Porque el derecho a la rebelión existe. No es posible que estén siendo castigados y se ensañen con, con, con las condenas más altas. Tenemos a un, a un, a un muchacho de 19 años, Benjamín Espinosa, que está siendo condenado a 29 años. Tenemos su, su, su madre que está deshecha tenemos a un Jesús Centeno, tenemos, o sea, es una juventud. Son estudiantes que salieron a la calle, tenemos dueños de casa, ten, tenemos trabajadores, tenemos hijas, hijos, compañeras, compañeros que están siendo dañados. Esto no es un caso aislado, no son diez chicos que salieron a la calle y así hubiese sido. Es un daño, es una injusticia. ¿Por qué criminalizarlos para poder justificar la restricción? Las familias, la verdad, eh, el dolor hizo que nos empoderáramos. Porque la verdad es que jamás pensamos que esto iba a ocurrir. Muchas mamás, muchos papás y hermanos, hermanas, compañeras, cuando nos avisaron que habían sido detenidos nuestros familiares, fuimos a buscar a nuestros familiares para llevarlos a la casa porque existía democracia, porque había libertad de expresión, los tomaron detenidos, bueno, vamos a ver qué pasa pero castigarlos y mandarlos a la cárcel. Y, y, ahí, y ahí te preguntas, ¿en qué país vives? ¿Qué vergüenza? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no nos hemos comprometido? ¿Por qué no, no hemos hecho las cosas bien? Entonces, en verdad, es, es reflexionar y no reflexionar solamente para después irse a la casa y dormir, es reflexionar para comprometerse y quienes tengan el poder de poder influir, aportar en esto. ¿Por qué tenemos las familias que estar en un ayuno? ¿Por qué tenemos que estar movilizándonos, dejando la casa, la, el trabajo, esto, estresándonos, corriendo de un lado a otro? Un ayuno porque nosotros consideramos que es legítima, es legítima nuestra lucha, porque sentimos que con marchas, con difundir en las redes sociales, no hemos sido escuchadas. Hay personas mayores de edad que están haciendo un ayuno de 24 horas, solamente líquido. Porque sentimos que nuestros familiares no están en condiciones, pero no son débiles. Ustedes podrán entender qué tipo de alimentación pueden tener en una cárcel, y yo hablo de Santiago 1, una cárcel concesionada, donde se, entre, se tiene que entregar una alimentación, en donde los cabros no se pueden cocinar. y mucho Chicos veganos, vegetarianos, Eso se pueden considerar en qué estado se encuentran ellos de salud física y mental. Y las familias, porque esto es, un, es, un, es una historia, detrás de cada chico hay una historia. Entonces el llamado es ese, el llamado es eh, a exigir la libertad de nuestros hijos, de nuestras hijas. Porque en verdad, cuando se habló de la prueba y, y se celebró, ya, bueno, hay que creer en un cambio. Pero, ¿por qué ahora aparecen muchos políticos hablando de la prisión política? ¿Por uh -huh. qué ahora? Es cierto, ya, muchos dirán, bueno, pero por lo menos, y atrás todos todo estos meses, hemos estado sola la familia de los cabros en esto con algunas organizaciones territoriales, una coordinadora el 18 de octubre que nos recibió y nos acogió, cuando no teníamos idea de qué es lo que estaba pasando, y en sus comisiones de contención de, de, de jurídico y familiar, nos empezaron a apoyar. A nosotros jamás nos preguntaron si éramos de algún partido político y no daban la entrada. Entonces, por eso es lo que yo les pido, hace falta más compromiso. Más compromiso en este sentido, con esta lucha. Solamente eso. Ok, Lili. El WhatsApp, en el chat, uno lee cómo ha impactado esta última parte de tu discurso, a mí también mucho. Creo que nos, ha inter, nos has interpelado a todos. Así uno haga algunas cosas, todo lo que uno hace es insuficiente. Un abrazo, compañera. Creo que el, el objetivo testimonial está más que cumplido. Aquí hay algunas preguntas del público que pero el Rocío sí va a ser. Un beso. Y abrazo. Bueno, de parte del equipo de la Escuela Popular Contribuyente, queríamos agradecerle profundamente eh, a Michelle, a Lili, a Juan Carlos, a Mario, por todas las experiencias y reflexiones que han compartido esta tarde con nosotros. Este era un conversatorio que como escuela queríamos hacer hace bastante tiempo. Compartimos el llamado de Lili a la urgencia de esta situación la necesidad de que desde, desde la ciudadanía organizada se presione para obtener respuestas concretas. Eh, sin esa organización no vamos a poder cambiar estas condiciones tan difíciles que ustedes, desde distintas artistas, nos fueron relatando. Para nosotros también era importante poder dar una mirada integral a este problema de la violación de derechos humanos, de prisión política por la que nuestro país está atravesando hace ya más de un año. Eh, reviviendo las partes más oscuras de, de nuestra historia. ¿cierto? Para esta última parte del conversatorio, quisiéramos eh, traerles eh, las preguntas que fuimos recibiendo. Hay eh, unas preguntas específicas para Mario, que vamos, a, vamos a hacer esas primero, y luego una pregunta general para todos. Entonces paso a leer las preguntas para Mario. Mario, te preguntan. Para no repetir errores del pasado, ¿no será mejor partir por verdad-justicia y después de reparación? El informe Rettig y Vales no necesariamente aportaron en verdad-justicia. Y quizás en esa misma línea otra persona plantea, eh, ¿cree que se avanzaría con pasar los registros eh, al INDH, siendo que su directora ha tenido una posición un tanto negacionista con respecto a la atropía de los derechos humanos? ¿No es mejor poner a disposición de los familiares? familiares, estos registros? A ver, respecto de lo primero eh, yo creo que el principal error del pasado no, no tiene que ver con, con el haber reparado o no reparado porque eso es algo que se intentó, se hizo, en fin no sé si todo lo bien que debe haber ocurrido pero para mí el principal error del pasado fue que desde que se retornó a esta pseudo-democracia hasta la fecha las organizaciones encargadas de justicia no tuvieron ningún cambio ninguno Carabineros no cambió nada las fuerzas armadas no cambiaron nada los tribunales de justicia, algo en lo penal pero menor de manera que es casi lógico pensar que hoy actuarán igual como lo hicieron en esa época de hecho no hay ninguna razón para que no lo hicieran sino si no se hizo ni un cambio ni uno y la responsabilidad de eso tiene nombre no y apellido, no voy a insistir más en ese punto. Y respecto del INDH y de si los registros estén ahí o no, miren, nosotros en derechos humanos tenemos una convicción de que el, el INDH cumple su función y eso hay que arreglarlo de alguna manera porque el INDH se politizó. Ese fue el problema. Eh, tiene una configuración que impide que sea objetivo y en realidad el INE se está respondiendo al poder de turno, y por más que hay cuatro personas que representan a la sociedad civil, hay seis que son puestas por las autoridades de turno y por aquellos sectores que no les interesa trabajar en el tema de, de, de violación a los derechos humanos, así de sencillo. Sus trabajadores, sin embargo, o la mayoría de ellos, están en esta convicción de la defensa y protección de los derechos humanos, y nosotros cotidianamente trabajamos con muchos de ellos, y, pero la estructura, el, la entonces, respecto de compartir los registros o no, miren, yo creo que lo que tenemos que lograr el organismo de derechos humanos es ponernos de acuerdo entre nosotros para poder eh, precisamente conformar fórmulas de trabajo y de sistematización que nos permita tener los antecedentes de las violaciones de los derechos humanos. Y aquí quiero ser súper claro. La, la, la primera importancia para mí, ¿eh? yo estoy hablando desde mi ángulo del tema, quiero que se me entienda, pero la principal importancia de... Concertar los registros tiene que ver con una cuestión que ustedes van a entender. Es que a diferencia de otras épocas, ahora sabemos quiénes violan los derechos humanos con nombre y apellido y tenemos hasta sus fotos. Es decir, es muy difícil que esto ese eh, nuevo arranque. Y ese registro, el del victimario, es el que nosotros tenemos que fundamentalmente abordar y trabajar. Porque la víctima... Está ubicable, sabemos dónde está, sabemos cuál es su problema, tenemos herramientas mínimas, sí, pero el victimario es el que nosotros ahora estamos pesquisando y siguiendo. Y ellos deben saber que ya no van a salir impunes como lo hicieron en otro momento. Porque sabemos dónde trabajan, sabemos su nombre, sabemos lo que hicieron. Y ese es un mensaje que ellos tienen que recibir con claridad. Y yo no hay foro en que no diga esto, porque es importante que ellos sepan que las organizaciones sociales, nuestro pueblo, el pueblo que ha sido victimizado, hoy tiene elementos que le permiten tener un registro, no solo de la persona que ha sido violada en sus derechos, sino que también del violador. Eso. Gracias, Mario. La eh, pregunta general que es para todos es... Una pregunta un tanto difícil, ¿cuál fue la razón para que no se cumpliera el nunca más? ¿Hay responsabilidad política de los gobiernos y la clase política que con su actuar fomentaron la impunidad? ¿Qué opinan? Eh, quisiera darle la palabra eh, primero a Lili, después a Mithel y luego a Juan Carlos, también si quieren aprovechar de complementar eh, la otra pregunta que le hicieron a Mario, le vamos a sumar una pregunta que acaban de ser el Facebook en relación a cómo seguimos qué pedirían como apoyo a las organizaciones y asambleas territoriales eh, Adentrarse, eh, contactar a las familias eh, tenemos eh, una página en Facebook organización de familiares de presos y presas políticos de la revuelta eh, también a la coordinadora 18 de octubre que también tiene una página ya que trabajamos paralelamente en esta lucha y darnos un espacio de difusión de la situación de la de la prisión política de cómo se están llevando los procesos y también eh, apoyarnos en, en el aspecto de, de, de los acopios, eh, también es acercarse para ver de qué forma, eh, buscar juntas digamos una forma de no solamente salir a la calle y exigir la libertad de nuestros presos y nuestras presas, sino que eh, aunar fuerzas, actividades. Eh, nosotros tenemos eh, en estos momentos, cuando ya nuestros hijos e hijas se están enfrentando a los juicios, eh, tenemos eh, por supuesto que, que solventar gastos, solventar gastos que son judiciales o extrajudiciales, como son los peritajes sociales, peritajes audiovisuales, eh, y en verdad eh, es un costo alto, en que la familia no gozamos de recursos como para eh, solventarlos. Y la verdad es que... Bueno, todas las ayudas que lleguen en ese sentido a la coordinadora OFAP, eh, digamos, eh, son, son bienvenidas. Pero principalmente es eh, trabajar juntos en esta lucha. Yo ya les di la página y, y eso es importante porque la prisión política no solamente es acá en Santiago. Tenemos eh, Puerto Montt, Punta Arenas, Antofagasta, eh, Valdivia, San Antonio. Quilpue, eh, y se daban cuenta, eh, digamos, la cárcel se hizo para los pobres. Por lo tanto, la situación eh, económica de las familias no, la no es la mejor, como para pensar en, en, en solventar todo, todos los gastos que significan, por ejemplo, las encomiendas también para los chicos en el transporte de las familias para poder entregar una encomienda. Entonces, es un tema, es un tema. De esa forma, eh, acercarse y, e invitarlos al día 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, en que las distintas agrupaciones de familiares de presos y presas políticas de la revuelta hacen un llamado de protesta nacional por la libertad de nuestros presos y nuestras presas. Y que se acerquen también a la sede de la Academia de Humanismo Cristiano que está ahí en la Plaza Brasil, en donde la familia estamos llevando un ayuno de 24 horas. De, nos vamos en distintos turnos, ¿verdad? Y estamos contando con el apoyo en el tema salud del MSR, del Movimiento Salud Resistencia, que nos están prestando su apoyo psicológico eh, nos están controlando cuando se inicia el, el ayuno, eh, antes de ir a dormir, y cuando hay el relevo, eh, controla a las personas que van a iniciar el ayuno. Eh, y la verdad es que esto partió de a poquito y se ha hecho una, un apoyo muy grande, o se ha convertido en un apoyo, un apañi muy grande de distintas individualidades, colectivos, eh, estamos necesitando también agua, líquidos, porque es una huelga, digamos, es un ayuno y es solamente líquido lo que se debe beber. Y también, eh, eh, no sé, implementos de aseo, eh, porque por supuesto se tienen que cumplir lo, los protocolos COVID, por lo tanto, tenemos una desinfección todos los días, eh, aseo. Y también, se, por supuesto, eh, eh, indicarle que indicarle que ahí en el lugar eh, hay un acopio de apoyo a nuestros precios y nuestras precios, en el mismo lugar del ayuno. Es eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Lili. ¿Michel? Con respecto al nunca más, ¿verdad? Esa pregunta que quedó. Sí, yo creo que en este país, igual que la violencia sexual, eh, se desestima el relato de las personas que acusan a sus abusadores y se les exige eh, eh, evidencias eh, que en el fondo eh, obstaculizan que la justicia haga su trabajo. Y por eso creo que el movimiento de las tesis es muy relevante en el sentido de que colectiviza el daño que las mujeres han sufrido y, y enfrentan justamente a las instituciones que han faltado a su función, que es proteger y cuidar a las personas que son parte de este marco político y social. Creo que la violencia política es igual a la violencia sexual. En este país no se le ha dado la estima al relato de lo que nos ocurrió en la dictadura, como dice la señora Lili, y lo que nos está ocurriendo ahora. Gracias, Miguel. Juan Carlos. Quisiera eh, comentar algo más sobre la pregunta, las preguntas que han llegado... Sí, claro. Yo creo que um, eh, y tiene relación con también con lo que con la pregunta que realizaban sobre la genialidad H, etcétera. Yo creo, eh, en primer lugar, yo, yo soy reacio a creer de que sea posible algún día lograr de manera completa la idea del nunca más. Es decir que sin importar eh, el nivel de avance institucional eh, o, o cultural que se genere, eh, el nunca más eh, en sí mismo históricamente no es eh, posible como un absoluto, a eso hoy que, que es imposible estar 100% seguro de que hechos aberrantes como los que ocurrieron en las dictaduras puedan volver a ocurrir. Eh, y eso y uno puede ver el caso de, de, de, de, de, de la Choa, de, de, de, la, de, la, de la industria de muerte que construyó Alemania, un pueblo tan, tan supuestamente avanzado y que hoy en día se tuvo que expresar en políticas públicas reales para que se aseguraran de que eso no volviera a ocurrir. Y aún así se teme a esta nueva derecha radical que sigue alimentando el fuego de, de, de, de, de la discriminación, del clasismo, etc. Yo creo que en Chile también pasó de que precisamente reinó la, la impunidad, pues eso está claro. Eh, no se consideró que lo que ocurrió en Chile fue un genocidio entendido no en el concepto de que el Estatuto de Roma establece, sino como lo ven los sociólogos que se dedican a esto, que la, es el exterminio de un sector de la población con la intención de establecer eh, nuevas relaciones sociales. Eso fue lo que ocurrió en Chile. Y que cercenó un proyecto de vida, un proyecto político que implicaba un Chile distinto. Eh, eso eh, no se realizó en Chile, no se, no se llevó adelante con esa idea. Eh, lo otro también que creo que porque él nunca más no se realiza y no se, no se puede perpetuar aún, o por lo menos avanzar, es porque eh, el, se perdió la batalla en, en, gran, en gran medida judicial. Eh, el derecho es performativo, lo que el derecho dice que es, es, y la justicia y los tribunales son un espacio de disputa dentro de, de esa verdad. Entonces, los tribunales se siguieron pronunciando en su gran mayoría hacia la idea de excesos y no de sistematicidades, etc. Eh, yo creo lo otro también que hay que entender es que hay que realizar permanentemente lo que se llama criminología cautelar. ¿En qué voy? Eh, a, a hacer permanentemente lecturas de lo que dentro de la sociedad se está construyendo en materia o en lenguaje de castigo y punición. Eh, eso implica comprender de que el Estado es permanentemente tiene una pulsión de muerte eh, y que eso se tiene que permanentemente estar en, en observación y contención. Y en esa, en esa tarea los tribunales de justicia son vitales. El rol de un tribunal, de una justicia penal, de un fiscal, de un defensor, es la contención de ese poder de punitivo, porque cuando ese poder punitivo se desata es cuando ocurren los, los genocidios, la, las masacres, masacres por goteo, que son precisamente lo que nos pasa día a día en las poblaciones que son masacres por goteo en donde el poder punitivo selecciona se de manera criminalizante de manera selectiva masacres más grandes como las ocurridas históricamente en Chile ejemplos lamentablemente eh, sobran entonces yo creo que por ahí pasa el porqué nunca más aún no es algo que se pueda asegurar y, y que sí creo que es posible plausible perseguir eso es la procuración de justicia tiene que ser permanentemente una actividad militante no solamente un un, un, un lenguaje de, de palabreríos eh, y latinazgos eh, sin, sin sentido. Eh, y yo creo que por eso que el INDH eh, no cumple ese rol, porque claramente está y forma parte de una política pública de Estado que no satisface esa necesidad. Eh, no se preparó ni para comprender el, eh, las masacres del terrorismo de Estado, como tampoco se preparó para comprender lo que es la violencia institucional eh, que se sigue viviendo, o sea, la creencia de que porque se vuelva la democracia ya se puede comer y vivir y estar en libertad, era claramente eh, limitada. Eh, esa pulsión sigue estando presente y, y yo creo que por ahí pasa un poquito eh, la cosa. Gracias. Gracias Juan Carlos. Mario, no sé si tú quieres agregar algo también. Bueno, yo quiero sintonizar con lo que planteó Lili. Eh, en la lucha por los derechos humanos hay siempre una doble tipo de acción. Por un lado está la, la labor del, del activismo, que parte desde el dolor de una familia, que parte desde la necesidad de reivindicar ciertos derechos. Y también está la labor de, de alguna manera, eh, defender o instalar los derechos humanos respecto de eh, la conciencia ciudadana. Eh, yo creo que aquí hay que hacer un llamado a todos, eh, pero el reforme hacer el llamado es como los viejos dichos que uno le hace el llamado a los, a los que llegan a la misa el domingo y reta a los que van a misa por los que no vienen. Entonces, aquí hay un problema. Entonces, no los voy a retar a ustedes. Lo que quiero decir es que hay que salir a la calle a, a hablar de esto, ¿verdad? Y tenemos que tener capacidad de instalar esa, esas competencias en nuestro pueblo. De manera de que cuando uno eh, está hablando de derechos humanos, por lo menos la comprensión mínima exista. Eh, yo creo que efectivamente las instituciones que tiene nuestro país no, no están preocupadas del tema, no les interesa. Esto para ellos es, es un tema secundario, y ni siquiera secundario. Entonces este es un problema, en eh, consecuencia, que hay que llevar a otra esfera. Desde los derechos humanos hay que saltar a la esfera de la política, insisto en eso. Y eso significa acceso al poder, para que hablemos en sencillo. Y el acceso al poder significa que hay que organizarse para eso. Y, y de alguna manera eh, esa tarea es de cada uno de nosotros. Entonces, eh, lo, que, lo que nos está señalando la Lili desde su testimonio y desde la, desde la realidad de las víctimas, a lo que deben hacer los demás, pero en la sociedad hay que generar eso, conciencia, eh, pasar de la bronca ni de la rabia a una actitud de propuesta y de construcción. Y esa es la pega más complicada, es la que viene ahora. Y en eso estamos, yo creo que ese es el más mensaje que tenemos que dar. Hay que tener una actitud militante respecto a este tema y hay que salir a las calles a instalarlo. De verdad. Eso. Eh, muchas gracias Mario y a todos. Nuevamente les agradecemos desde, desde la escuela, no solo por haber estado acá compartiendo con nosotros, sino también por el trabajo militante que cada uno hace en sus espacios, desde sus saberes, desde su experiencia, desde sus lugares de lucha. Que una de las cosas que nos ha quedado clara es que la lucha por los derechos humanos es una lucha cotidiana, no se puede detener. No queda enfrascada ni en un mes ni en una fecha, sino que es constante porque también es constante la, la amenaza que tenemos de que, que nos vulneren nuestros distintos espacios eh, vitales. Así que también, aparte de esta lucha cotidiana, el llamado a la solidaridad, todas las formas en que podamos, de todas las maneras en que también Lili nos estuvo comentando cómo podemos ayudar ahora en esta urgencia que tenemos, es lograr la libertad de todos los presos y presas. También eh, la justicia, la verdad y la reparación, restitución, a todos quienes han sido vulnerados desde, diría desde el 18 de octubre, pero en el fondo eh, las violaciones a los derechos humanos han sido sistemáticas y no han, han parado. O sea, que el Mapuche es un claro ejemplo de eso, solo que para nosotros desde el 18 de octubre en adelante se nos hizo más patentes, más cotidianos, más insoportables. Así que nuevamente agradecer desde la escuela y nos seguiremos viendo en otros espacios y les agradecemos mucho. Que estén muy bien. Nos pedimos. Adiós. Gracias. No gracias a todos. Gracias. Chao, buenas noches. Muchas gracias buenas a todos. ¿eh? A no olvidarnos que esto es político. En todas nuestras asambleas incorporar el tema. Incorporar el tema porque a veces estamos hablando de la constituyente, de la convencional, pero por favor incorporar el tema. No se puede seguir avanzando con los compañeros en cárcel. Eso nada más. Buenas noches y hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.